Hoy voy a recrear unos maquillajes artísticos, artísticos, que me habéis enviado. Me lo voy a quitar, sí. Se me está poniendo la oreja roja, sí. Hola, aquí ¿qué tal estáis? Yo soy Happy Longa y como podéis ver en el título, hoy voy a recrear los maquillajes que me habéis enviado por Instagram. Que si no me seguís, os lo dejo por aquí y también en la cajita de información. aquí, una personita muy especial me dijo si podía hacer este vídeo y... Obviamente, yo pregunté quién se quería unir a este reto y aquí estamos. Aquí estamos, güey. Pues que eso, lo tengo aquí todo. Paca. La tengo que liar siempre, pregunto. ¿Cómo se da que mi Carmen me conoce? Voy a poneros aquí la imagen que ha dibujado mi Carmen. Y como podéis ver, sabe cuál es mi color favorito. Vale, yo lo que voy a usar es este delineado morado que me compré el otro día de la marca Mina. Mira, este es el primer vídeo y por desgracia no el último que voy a grabaros desde mi móvil porque no tengo cámara el objetivo no estaba bien colocado y no sé qué más hace unos días me lo salía de memoria he decidido bloquearlo parece ser porque ya no me acuerdo cómo era la frase entera y yo el objetivo no lo toco para nada. No se ha dado ningún golpe ni nada. De hecho, mi cámara tiene la marca de estar siempre en el trípode. Y cuando no está en el trípode, está en su, en, en su casa, que la tengo ahí. Ay, no me quiero enfadar. Y sin el objetivo, mi cámara no funciona. Ok, no. Vale, en las mejillas voy a utilizar esta paleta de Aliexpress. Bueno, yo hoy os estoy grabando un 23 de septiembre. Hoy es el Día Internacional contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual. También hoy es el Día Internacional de las Lenguas Texígenas. Y también es el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. Por lo que este arcoiris que me voy a hacer va a ir en honor a vosotros. El color naranja va el segundo. Vale, me va a limpiar en la mano. Yo sé que esto mal, mal, cochina, cochina pero me da bastante igual ahí se vea muy bien este lecho muy gordo pero bueno, no pasa nada Buah, este va a salir súper gordito, me he pasado tu pueblo. Bueno. Que fashion, por favor. Esta paleta me encanta. Eh. Este sería el primer maquillaje. Pues ni tan mal, ¿no? Voy a aprovechar para enseñaros algunos signos en lengua de signos española, que sería orgullo, orgullo, eh, el arcoiris de LGTB, es así, como, porque esto es eh, el arcoiris y puedes hacerlo con tu mano dominante, eh, lesbiana, gay y bisexual, trans, tran, transexual, mira aquí se ha tenido que mover el chiringuito, antes de pasar al segundo maquillaje, el primero tenía como un mensaje de Carmen que decía que era un poco un homenaje al todo va a salir bien. Para mí también es un homenaje. Al fin y al cabo, el amor es el amor y eso es lo importante y con lo que nos queremos quedar. ¿no? Me pica la nariz, pues estamos bien. El otro día por fin me compré un primer y me cogí uno cualquiera, este es de Essence. Ya sabéis que yo compro productos que no testen en animales por todo el párpado y lo ha asumido un poquito la verdad es que estoy súper agradecida a la persona que habéis querido participar yo estoy agradecida por, por todo lo que, lo que hace por mí le voy a utilizar ahora la de color pop que se me ha quedado muy rosa y este rosa aparte de que no me queda bien no es el de la foto y mezclándolo así que por eso mira aquí de verdad este vídeo aparte de que me pareció una gran idea quería hacerlo con vosotros que fuese mi mira que dibuja mi maquillaje en especial a la gente que siempre me comenta y está ahí conmigo realmente la única sombra que yo tengo así rosadas son los rose gold no, yo estoy de altónica, pero me parece más un rosa tirando a que no es claro sabes que es oscuro pues creo que esta combinación se parece muchísimo más a si le meto un rosco. La verdad que me gusta muchísimo el maquillaje. Me gusta muchísimo la elección de, de colores. A ver, ella me ha puesto pestañas postizas, pero se me secó el pegamento. Y no, no, no, no lo tengo. Vale, ahora falta el labial. El labial, la verdad que voy a escoger este, que no, no lo había ni estrenado siquiera. Sé que se ve mate, pero... Uy, ese ruidillo... ¡Qué bonito! Parece como si tuviese las galaxias en mis labios. ¿Estáis viendo por él aquí? El tropicio que tengo detrás. ¡Qué fantasía! Buenos días por la mañana <risa> Me dio mucha pereza Seguir Desmaquillándome, o sea, es algo que odio Y bueno El día tampoco acompaña, odio los días nublados A muerte Así que pues, tengo una miraña que me muero Y bueno, este es el tercer Maquillaje que voy a hacer, también de María La verdad es que me moló un montón Así rollo carnaval muy chulo, la verdad que la combinación de, de todos los maquillajes que vais a ver me mola. Vale. Cosa que añadir el labial, este de NYX, está muy chulo, pero o ya he puesto alguna vez un pintalabios y encima purpurino, porque esa sensación es la que la que se me queda, o sea, no me gusta nada. Es como... Que se nota ahí la purpurina. No, no, no. Y luego la zona de aquí se me resecaba un montón y era como... Pero resecarse de irse y todo. Solo ahí, no, no sé. El color es una fantasía, sí que es verdad. Pero no me gusta ni que se me vaya aquí. Ni... Ni la textura, no, no me gusta nada, nada. Y bueno, la paleta esta la podéis conseguir... Viendo un... Algún, no sé qué vídeo, la verdad. Viendo un vídeo mío de, de compras de Aliexpress. Y ahí tenéis el vendedor o si lo queréis buscar vosotros directamente, no lo que sea. Lo que prefiráis. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Qué quiere mi vida? ¿Mi <risa> oh. ¡Me he recogido el muño mejor! Verde botella Y yo verde botella Este es de más oscuro Pero lo voy a juntar Bueno, vamos a ver primero cómo sale me veo muy oscura. No sé, yo luego... Lo voy a hacer con más. Me gusta echarlo con el primer porque no, no quiero que... que coja la esponja, la cal. Y de todas formas, eh, yo pienso que... que obviamente, con todos los residuos... Por la ducha no me queda otra. Pero aquí... Menos es que yo te loca y me lo esté así afigurando, sino que he ido a buscar porque no me acordaba cómo era la palabra, porque siempre digo cloro, pero me hace especialmente gracia. <risa> y, y eso, estoy leyendo esto: que puede tener pequeñas contaminaciones, fibras de plástico, en fin, cosillas. No me apetece ni ponerme el top, o sea, y con esto se va a quedar vamos a ponerle los puntitos de alegría ella me dijo que era colores parecidos pero bueno voy a usar el verde el morado el rosa con purpurina um, y creo que este voy a usar también. Y ya me lo ha hecho gorditos. pasé un poquito me pasé bueno ni tan mal, ¿eh? ni tan mal esto ya va mejorando es que estoy viéndome muy oscura ¡Me está chorreando! Mi, mío Se me ha quedado mejor este A ver, lo he puesto aquí ¿Qué? Uh, ¿Aquí? Okay. Uh, okay. Aquí Y este pues ahí Ahí Ahí Allí Allí Y ahí mm. Mm. Un toque más oscuro ¡Hala! Ricardo Min. Creo que me ha puesto un poco más oscuro de ahí Vale, a ver Me ha puesto aquí más oscuro esto Porque se ve fuera Estoy mirando al ordenador que lo tengo ahí Tengo serias dudas. Porque veo como que sí, por aquí hay un rabillo, pero no veo.. Aunque okay, así me lo ha he hecho.